¿Recordáis Plantas Contra Zombies? Pues hoy jugamos a su versión VR O mejor dicho, versión realidad mixta Lo único que en lugar de ver mi habitación, como tiene poco de interés Para verla en blanco y negro no merece la pena Veréis mi entorno en negro cuando se podría ver ahí, pues bueno, el salón o la habitación es un juego de defensa de la torre En lugar de margaritas que generan soles Pues tenemos estrellas Que generan estrellas Debemos colocar Estructuras defensivas Para evitar que estos monstruos Lleguen a la meta Y nos venzan A ver, se me está complicando la cosa A ver Pipi, cero estrellas, necesito estrellas Oh, qué mal lo llevo Toma, toma, toma Bueno Genial. Ay, que no tengo estrellas, ahora sí. Eh, venga, eh, ¿dónde pongo esto? Aquí. Uf, vamos. ¿Puedo coger? ¿Así? ¡Oh, ah, venga! <risas> el juego Bueno, no es que aporte Especialmente nada el verlo en realidad virtual Pero sigue siendo Tan entretenido Como, como siempre Está en App Lab Es gratuito Porque de momento no está completo Tiene solo algunos niveles a ver, cojo los rayos otra vez Sí, venga Bueno, esto sí que mola uh, Fuera ya A ver Uy, en esta línea de defensa no he puesto nada Qué mal Vamos, vamos, vamos, vamos, venga, ahí Venga Se pone frenético, eh. Bueno, ya veis que tiene toda la esencia del original de plantas contra el zombies. ¡Ah! Nivel finalizado. Nuevo arma, un cañón. Bueno, pues vamos a. a seguir plantando estrellitas. Pero bueno, ya veis, ¿eh? tengo estrella que genera estrellas La vela que dispara pues, proyectiles Este cañón, que ahora lo probaremos La calabaza Como muro defensivo Y la mina Y luego si conseguimos diamantes ahora que no puedo cogerlos Venga, probamos el cañón tenemos, sí. Venga, a ver cómo sería el cañón Y ya lo dejamos aquí a ver, cañón, ¿disparas o no disparas tú? ¡Ah! ¡Oh! Vale, en plan catapulta. Pues eso es todo, Toy Monster, un juego inspirado en plantas contra zombies. ¡Hasta otro vídeo!